Hola, me llamo Carlos García y soy uno de los técnicos del Sótano Makerspace de la Fundación Canaria IRICHEN. IRICHEN acumula más de 30 años de esfuerzos orientados al tratamiento y la prevención de conductas adictivas, también en el ámbito conductual o de las llamadas tecnoadicciones. En 2018 fundó el Sótano Space como espacio destinado al desarrollo de acciones preventivas apoyadas en un abanico de tecnologías que van desde la aplicación digital de piezas, a la producción musical, pasando por la realidad virtual o la creatividad audiovisual. En Iritchen confiamos en que estimular la motivación intrínseca de los y las jóvenes y las personas en general es clave para contribuir a que se desarrollen de forma saludable y una de las vías por las que apostamos es el empleo equilibrado de la tecnología. En el presente estamos involucrados en un proyecto denominado Hub Móvil de Tecnología Social financiado por el Cabildo de Gran Canaria a través del cual se pretende acercar las tecnologías disponibles en nuestro espacio creativo hasta diferentes lugares de la geografía insular en las que exista escasa accesibilidad a las mismas. Se trata de acciones formativas y lúdicas enfocadas especialmente a personas que puedan desarrollar la creatividad, conocer nuevos horizontes en el mundo digital, beneficiarse de un ocio al que hoy día no tienen acceso y en general promover un uso social y responsable de la tecnología. Si crees que puede tener cabida en tu comunidad, centro escolar, asociación, ayuntamiento u otro espacio de participación joven, no dudes en contactarnos.